Y sí estoy de acuerdo contigo en lo del de idioma. Yo tengo bastantes libros en, en alemán, de, tengo de Gregor Lerch y de otros diseñadores florales donde, pues sí, las flores, lo, lo lindo de las flores es que nos hablan en un lenguaje universal, entonces sí es padre todo lo que obtienes visualmente.